Agradecemos a la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Red de Universidades Internacionales de Ingeniería Agroindustrial por el Séptimo Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial. El tema es el Bocashi como alternativa para el uso sano y productivo. Aspectos notables de estudios recientes participantes de parte de la Universidad de Guanajuato, México. Debido al abuso en el empleo de agroquímicos, se ha visto afectada de forma importante la productividad y salud de los suelos con repercusiones económicas y ambientales negativas debido al empobrecimiento en los contenidos de materia orgánica. El Bokashi es un tipo de composta con material parcialmente estable debido a un proceso de fermentación anaerobia capaz de nutrir al suelo. El objetivo es destacar aspectos importantes actuales de las investigaciones realizadas al uso de bokashi como alternativa para lograr un suelo sano y productivo. La información se recopiló mediante búsqueda y análisis de artículos encontrados en revistas científicas indexadas nacionales e internacionales con no menos de 10 años de publicación. Como resultado se encontró que el proceso de elaboración del bokashi incluye una fermentación anaerobia dentro de una temperatura de 20 a 45 grados Celsius lo que favorece la descomposición de los desechos orgánicos por el desarrollo de microorganismos mesófilos que ayudan a regenerar la biodiversidad del suelo y crear un ambiente simbiótico en la rizosfera. Durante su proceso de elaboración, se suprimen patógenos, insectos dañinos y plagas, pero no organismos benéficos, mismos que desarrollan la inmunidad interna de la planta. Se facilita además la liberación de mayores cantidades de nutrientes para esta. El bocache utilizado como enmienda orgánica mejora las propiedades físicas y químicas del suelo, estabiliza el pH, la salinidad y la capacidad de intercambio catiónico. Se ha usado como corrector de salinidad del suelo al tener funciones de intercambio de iones y facilitar el drenaje y lavado de sales tóxicas para los cultivos tales como el sodio y el cloro. Se puede utilizar hasta 150 días después de su elaboración, manteniendo estable los contenidos de nutrientes. Sin embargo, se encontraron un efecto positivo en relación a la acción del fósforo después de 14 meses de haber sido elaborado. El Bokashi, cuando es adicionado con microorganismos de montaña, se demuestra que promueve la germinación, crecimiento, florecimiento y fructificación de las plantas cultivadas debido a la liberación lenta y constante de los nutrientes. Se ha confirmado el balance de la nutrición en la planta y su defensa contra el ataque de fitopatógenos, muy probable por su, con, por su contribución a la mineralización de la materia orgánica, la fijación de nitrógeno atmosférico por la microbiología que aporta, la solubilización del fósforo y la producción de antibióticos. Como conclusión podemos decir que se ha reportado el Bokashi como una alternativa al uso de agroquímicos para lograr un suelo sano y productivo. Agradecemos su atención. Muchas gracias.